Se apagan las luces, se enciende la pantalla y sea cual sea la trama, así comienza el sueño. No sabes qué te emociona de ese verso, de esa mirada, de esa sombra, pero te duele verle morir. Y así, a 24 fotogramas por segundo, caminas deseando que nunca llegue el fundido a negro. Soy el obrero saliendo de la fábrica grabado por los Dumier, a bordo del general mirando de reojo al maquinista. Soy el borrón que oscurece la pared ante la sombra de Nosferatu y entre plano y plano aquí van ciento setenta escaleras abajo. Ahí se está inmontando el acorazado Potenkin, dejando a tu dominio del adobe premier a la altura de los subsuelos proletarios de la metrópolis de Fritz Lang. ¡Apréndete el diálogo que ahora te oyen! Soy la bandera roja de Chaplin, haciéndole justicia al blanco y negro. Porque si tengo que hablar, que sea contra el capital. A muchos les mató el sonor, también los dioses tienen su crepúsculo. A nosotros nunca nos quedará París. Pero eso no quita que me duela despedirme. Como Rebeca, me gusta protagonizar la historia en la que nunca apareceré. Marxista como Groucho, yo también sigo el camino de baldosas amarillas, esperando a que escampen mientras canto bajo la lluvia. Soy el puertorriqueño de Huesa y de Story que no quiere vivir en América, el apache que dejó de los caballos a John Wayne, la digna suciedad en la última cena de Viridiana y la prostituta que te niega el polvo, diga lo que diga el sheriff. ¿Qué quieres que te diga si una puerta cerrada de Lubis te cuenta más que cualquier bragueta abierta? La tentación vive de arriba, que diría Carrero unas porras con chocolate frente al escaparate de Tous. Yo también quise desayunar en Tiffany y caminar contigo descalzos por el parque. Mientras Kubrick nos filma en forma de travel incirculad cada roce de tu epidermis con la mía. Pero como le dijo Alfredo a Totó, la vida no es como la has visto en el cine. Pienso, siento, sufro. Soy mesía Eulot caminando entre las ruinas de la modernidad, el astronauta sometido al HAL 9000, la rebeldía malquerida de Antuando Duanel y la Raimunda volviendo con la frente marchita. En ocasiones sueño que vuelo, unas veces como Superman y otras como Ramón San Pedro en mar adentro. Llego hasta tu ventana y en lugar de gritarte ¡Estela! Te grito que he soñado toda la noche contigo porque a pesar de los pesares la vida es bella, aunque sea soñada. No quisiera volver al origen del origen del origen de este sueño. Aquí mi tótem nunca ha dejado de ser tu aliento. Y así, como un Patronus, me destellas y me acabas salvando. Llámalo magia. Porque hasta, ante este eterno resplandor de una mente impoluta como Obi-Wan, yo también sabré cuándo irme. No preciso de censuras. El celuloide de mi vida es de mi trato para que arda antes de que se acabe la película. Por si no, nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.